hola amigos bienvenidos al canal de educa les saluda miguel recalde en este video vamos a ver cómo un alumno puede completar una lección dentro de la plataforma educa para ello tiene que buscar la lección que el profesor previamente tuvo que haber disponibilizado dentro del curso y una vez que encuentre la lección tiene que ingresar dentro de dicha lección entonces una vez dentro de la lección el alumno tiene que leer las instrucciones y comenzar a tomar la lección entonces eh, tiene que hacer una lectura minuciosa de, del contenido de la lección y seguir avanzando dentro de la misma dentro de una lección un alumno también puede encontrar ciertas preguntas relacionadas al contenido de, de dicha lección entonces tiene que leer la pregunta seleccionar la opción que crea conveniente y luego pulsar el botón enviar una vez que haya enviado la respuesta en este caso si, es la, si la respuesta es correcta entonces le va a permitir al alumno continuar dentro de dicha lección entonces avanzamos dentro del contenido de la lección seguimos con nuestra lectura minuciosa ¿sí? del contenido de nuestra lección acá podemos volver a la página anterior o podemos avanzar en el contenido de la lección vamos a la siguiente página seguimos leyendo uno por uno lo que nos está comentando acá ¿sí? cómo completar en este caso nuestro nombre de usuario, cómo crear un usuario dentro de la plataforma seguimos con, con la lectura avanzamos dentro de la lección fíjense y acá nos pregunta si el usuario y la contraseña son campos opcionales la respuesta es incorrecto tanto el, usuario, el nombre de usuario como la, como la contraseña son eh, en este caso campos obligatorios para poder completar en este caso nuestro, nuestro usuario dentro de la plataforma entonces enviamos esa respuesta y acá nos indica que tanto el nombre de usuario como la contraseña son campos obligatorios, por lo tanto, no lo completó, podrá crear la cuenta de usuario. Nos da el siguiente informe. Acá, el, en este caso, esta, esta lección está configurado para que el alumno, el alumno pueda tomar la lección tantas veces como quiera, entonces el alumno en todo momento puede, eh, en este caso, continuar eh, la lección desde el comienzo. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para poder avanzar dentro de una lección en Educa. Nos vemos en el siguiente video, hasta luego.